Yo mi cara me la veía así, yo puedo mostrarte fotos de hace más o menos 20 días donde la cara se me ve hinchada, los pies están hinchados, pero cuando cogí su método, ¡fum! fue como que ¡fum! cogieron un, un globito y lo despincharon. Muchas gracias por, por haber aceptado la, la invitación para que des tu testimonio, Katy. ¿Cómo nos descubriste? ¿Qué es lo que estabas buscando? Intenté antes de usted tres programas. Para bajar de peso y la verdad en el primero no bajé nada, en el segundo la verdad fue un fiasco total porque era la prohibición de muchas cosas, como era un método demasiado restrictivo, en el segundo fue aún más restrictivo pero decidí tomar el reto, en el tercero, perdón, ya era más restrictivo y tomar el reto, pero al mes fue, boté la toalla. Yo llevaba eh, tratando de encontrar información sobre ayuno intermitente en muchos lados. Eh, lo encontré a usted después de ese mes y la verdad han sido cuatro meses maravillosos en donde he logrado hasta la fecha, llevo 36 libras bajadas. Te felicito. La gente quiere intentar las cosas un día y que no vuelvan. Uh, o sea, que al otro día ya estén funcionando, hay que darle tiempo al tiempo. Nosotros llevamos engordando demasiado tiempo, comiendo demasiado tiempo. Y yo he descubierto a través de, de lo que aprendí durante estos meses, y es que tanto la obesidad como el envejecimiento son enfermedades. Porque yo veo gente que hace ayuno como usted y como yo, como muchas otras personas que se ven muy jóvenes. Pero es eso, estamos comiendo tanto para enfermarnos como para envejecernos por mm. dentro. Pues eso, yo lo que he descubierto y lo que más yo le insisto a la gente cuando me cuando conoce eh, cómo estoy es quieres realmente estar lleno de medicamentos cuando estés mayor que fue una de las razones por las cuales yo llegué aquí y ahorita le explico un poco por qué llega a su dieta y eh, o quieres tener una vida saludable donde lo que te comes sea tu medicina y, y la gente ha visto mi proceso yo el año pasado. Eh, por un tumor me tuvieron que sacar la matriz y me hicieron una histerectomía total de emergencia yo tenía un problema cardíaco de cuando tenía 35 años entonces tuve que estar en la cirugía solamente a la mitad para abajo y el médico cuando salió el cardiólogo cuando salió de cirugía me dijo tú tienes que sí o sí eh, bajar de peso y cuando él me vio hace cinco meses me dijo tú no has bajado, tú has subido y yo decía, yo tengo que bajar de peso porque yo no quiero darle a mis hijos una mamá enferma, una mamá que no pueda correr detrás de mis nietos. Esa debe ser una motivación, algo que, que de verdad vaya a quedar para siempre. El amor que le sentimos a las personas que estamos a nuestro alrededor. Es algo que de aquí para allá nunca va a cambiar. Se siente maravilloso, se siente increíble, sobre todo. Habían cosas que me han encantado de usted y de su programa y es el poder hacer que el programa sea una bioalimentación personal como que algo de verdad que uno empieza a escuchar su cuerpo y así ha sido. Yo pude entender que me funciona y que no dentro de los parámetros que usted nos da. He leído mucho la información, tanto así que cuando vi el programa del curso inmediatamente lo compré porque pues, quería más información, se empieza a sentir uno con una sed de conocer más y entender su cuerpo y el que usted me explique cómo funciona mi cuerpo, qué hace, a qué horas lo hace son mucho como estaba organizada la forma en la que me presentaron los libros y los libros explicaban exactamente cómo comer, qué comer, por qué comer, a qué horas comer, qué estilo, qué podías preparar, qué podías cocinar. Eh, eso es socializar. Yo ningún otro eh, persona había encontrado ni ningún médico me decía, mira, tú tienes que aprender a socializar con tu dieta. Y nadie te enseña eso, pareciera como muy tonto, ¿no? Simplemente le dices a una persona que estás a dieta y no te imaginas cómo te bombardean. Tú no sabes a veces ni siquiera qué responder, ¿sí? Uh -huh. Porque siempre el bullying es más fuerte. Pero hay algo que sí yo aprendí como mujer, no sé si a los hombres pase, pero a mí como mujer es que aprendí a hacerme fiel a mí misma. Porque la gente no se sé, es fiel, Él es fiel al esposo, a sus hijos, a sus padres pero a sí mismo no, entonces cuando están con la dieta, si les presentan un postre que les encanta, fácilmente se pueden dejar de retirar y convencer por el postre, pero si son fieles a sí mismo, dicen yo soy fiel a mi salud, yo soy fiel a cómo estoy de bien, cómo estoy bajando de peso, definitivamente no voy a, a cambiar un pedazo de torta por lo que estoy logrando, y eso es lo que me ha pasado a mí, que yo le digo a las personas, no mira en realidad, no siento necesidad de serme infiel a mí mismo todo eso hace entender por qué me daban tantas cosas y me pasaban tantas cosas que en otros planes no había entendido. ¿Como cuáles? Eh, como por ejemplo, a veces me daban momentos en los cuales yo me sentía demasiado nerviosa y yo no entendía por qué mi cuerpo se ponía así, como si estuviera ansiosa, pero cuando descubrí que era porque estaba en ese momento en que había más que cetonas, que estaba en ese momento en que mi cuerpo estaba funcionando y había una energía en la que yo tenía que estar como en ese cuartico ahora corriendo y era donde más la aprovechaba. Porque antes, cuando no entendía eso, yo me ponía mal genio. Entonces yo no entendía qué era lo que me estaba sucediendo. Pero cuando... No sabías, empecé... cómo, no sabías cómo desfogar toda esa energía que estabas teniendo. Claro. Y cuando yo vi el, ese video, que es el, creo que es el segundo video del curso, yo, ah, oh, ya entendí todo. Entonces ese momento, esas horas, llenas siempre a la misma hora que me pasaba. Y con el primer médico eran lapsos demasiado largos, o sea, eran lapsos, yo podía pasar seis, ocho horas en una, en un mal genio, en una serie y yo no soy una persona mal geniada constantemente, lógicamente hay muchas cosas que te pueden molestar, pero el ser, tener una actitud eh, como grosera la tenía constantemente como una respuesta fría, seca, no me estoy refiriendo a discutir, entonces eso era lo que me estaba pasando y que yo no entendí, me cuento como cuando empecé a entender mi, mi cuerpo, me dio fue alegría. Entonces ya ahora entiendo, tomo más agua, eh, me tomo el, el agua con limón y sal, eh, nada, siguiendo cada uno de sus consejos. Y eso de socializar era algo que me costaba demasiado y todavía la gente me pregunta, ¿tú cómo haces para socializar? Y le digo yo, porque es que esto tiene que ser para toda la vida, uno no puede tomar una decisión de estar saludable un día o estar saludable para un vestido, porque cuando ponemos la motivación en algo momentáneo o en otras personas, que porque me mira mi esposo, porque me mira mis hijos, porque quiero conquistar eh, un cargo, porque quiero ponerme un vestido para una, una boda, cuando pase ese momento, entonces, ¿qué más te va a motivar? Claro, ese, ese y... cambio de mentalidad es lo que probablemente te va a hacer que no solo logres el resultado, sino que lo mantengas, a Largo plazo, y es algo que me pasó con usted. Y va a sonar de pronto muy gracioso, pero yo le digo que yo digo que es la dieta del embrujo porque mi cerebro es, cambió totalmente, total, totalmente. Sí. En qué cosas sientes que ha cambiado tu, tu actitud o tu forma de ver las cosas? Una de las más chéveres, y es que entendí que soy una persona que cuando me propongo algo me lo. O sea, cuando algo me gusta, me lo propongo y lo cumplo, o sea, me gustó demasiado su programa, entonces como que me encontré que soy muy juiciosa cuando me propongo algo. Y otra cosa es que me permitió ser disciplinada porque tenía que organizarme para hacer las cosas y entendía en qué momento podía, eh, en qué momento era como mi ventana de comida, porque no habían tantas restricciones de comidas, es que hay algunos ayunos que como el primero que yo viví que fue demasiado duro, solo podía comer tres cosas y una vez al día. Y cuando veo el video suyo y veo todo el error que estoy cometiendo, yo digo, no, no puedo creer que yo con razón. Y yo me estanqué porque estaba haciendo una prácticamente una dieta de, de baja de calorías que no me estaba haciendo nada. Porque el día que yo volviera a mis calorías normales, entonces, y me pasó que cuando pasé a la dieta de di usted, que era de 5, estoy haciendo la de los 46 años, y pasé a los 5 días eh, de ayuno de, hago de de 13 a 16 horas. Y hago el ayuno 24 horas el sábado y el domingo, ya es un poco más generoso, aunque trato, la verdad, me gusta mucho mantenerme como en, en el tiempo de los... Eh, cinco días, que es de 13 a 16 horas, y cuando entré a esa me quedé como quieta una semana, pero la semana siguiente yo estaba en 167 libras cuando me cambié al método suyo y uf, me bajé en menos de dos semanas así, rapidísimo y comía más, entonces decía, wow, estoy comiendo más y estoy quemando más energía y estoy quemando más más eh, grasa pues supongo yo, ¿no? porque bajaba claro, totalmente, peor. ajá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 hasta que la persona está totalmente decidida a hacer un cambio para siempre, porque a la gente le cuesta demasiado hacer un cambio para siempre, y eso es algo que usted me, me ha enseñado durante este proceso, ver cada video, créame que yo en lo es con mis clientes yo les pongo sus videos mientras estoy trabajando. Me encanta, o sea, es que mu muchísimas gracias por compartirnos esto, todo esto, Katy, estoy seguro que vas a motivar a mucha gente también para que pueda, así como tú, dar ese paso para que pueda lograr lo que tú has logrado. Y ahora mira aquí para ver cómo hizo Genoveva, que es una de nuestras clientes, para bajar 80 libras en el país que más se consume es la de más alto en fructosa. Mira cómo lo hizo.